Uh, aquí estamos con la compañera María Mercedes Hurtado, uh, aquí en Huigalpa. Quizás, María Mercedes, usted podría explicarnos uh, qué es lo que pasó uh, en el fallido intento de golpe de estado de 2018 y, uh, y qué pasó con su hijo. Mi nombre es María Mercedes Hurtado, madre del... Inspector Luis de el Policía, inspector Luis David López Hurtado, asesinado vilmente por los tranquistas, de eso yo estoy segura que ellos fueron que me asesinaron a mis hijos. Esos tranquistas mandados, jochados, vagos Gales asesinos por, por esa vieja que se llama Francisca y, el, este, y Medardo gente que hicieron tanto daño me le quitaron la vida a mi hijo cumpliendo con su deber él era un policía entregado era un muchacho apenas de 24 años tenía sueños, metas que cumplir y ellos vilmente mataron a tantos policías que ahora se lavan las manos ellos, ellos dicen que son los son los policías, el gobierno, el que hace daño, que hicieron daño, que asesinaron, que cuando fueron ellos, que asesinaron montones de policías y no policías, eh, robaron, torturaron. Si no les daban dinero, hacían ahí en los tranques, este, si no les daban dinero, este, no, no los dejaban pasar, los golpeaban amenazaban. La verdad que aquí en Nicaragua fue un caos. Aquí en Fuygalpa fue, de verdad que fue un caos por esos tranquistas asesinos que me mataron a mi hijo cuando él andaba cumpliendo con su deber trabajando. No andaba de vago como andaban ellos, que eran andaban haciéndole daños a las personas, al mismo pueblo le andaban haciendo daño. ¿Usted puede explicar en qué momento fue que mataron a su hijo? ¿Usted puede recordar el día que, que, que fue y qué pasó exactamente? Pues, usted sabe que pues nosotros estamos aquí en las casas, pero yo sé que mi hijo pues, andaba cumpliendo con su deber. Fue el 14 de, de julio. Entre, me lo tiraron, entre, entre, entre Santo Tomás y Lelóvago, tengo entendido. Ajá. Este, aquí me vinieron a avisar ya como a las 10 de la mañana, algo así. Me vinieron a avisar de mi hijo que me lo habían tirado. Solo imagínese usted como madre, mi único hijo varón. Me vinieron a avisar que me lo habían tirado a mi hijo ese mismo día se lo llevaron al, al hospital roberto Huembe para que pues los compañeros este pues la policía se organizó bien verdad para darle todo, y, todo el apoyo este, a mi hijo me lo llevaron para se lo llevaron al hospital al hospital roberto Huembe, me le dieron una buena atención pero ahí para nada en los cuatro días el 18 de, de julio pues no aguantó más, se rindió mi niña. ¿Y qué fue? Qué, ese día, ¿qué fue su misión? Mía? Andaban cumpliendo con su deber, usted sabe, como policía, ¿verdad? Y porque si usted sabe que si no hay policía en una ciudad, es un caos, bien. Entonces ellos pues andaban cumpliendo con su deber, andaban este... Porque como ellos estaban okay. alterando el orden público, usted sabe que entonces ellos pues los mandaron a hacer su trabajo. Él andaba trabajando. Andaba cumpliendo. ¿Qué fue lo que pasó a su hijo? Pues no sé, ¿verdad? Porque yo eso no le entiendo bien, pero... Que... Sería algún francotirador que andan porque eso... Esos diablos andaban bien apetrachados con buenas armas y todo. Yo no sé de dónde sacaban tantas armas esos delincuentes, decir Pero ese fue ahí en Lóvago, En ¿verdad? el Lóvago, sí, en el Lóvago. Sí. Fue el único, ca el único policía caído de aquí, de Chontales, fue mi hijo. Uh -huh. De la Policía Nacional. ¿Nos puede hablar un poco de las secuelas de perder su hijo? Imagínese usted que... Como madre, este, como madre, imagínese usted el sufrimiento que a la vez mi hijo acaba de cumplir dos años el 18 de julio y para mí es pues este, como que fuera ayer. Es un dolor, ¿verdad? Que la, muchas personas le dicen a uno, fortaleza, que no sé qué, que, que o, tiene que, es, le, que olvidar, que tiene que, pero ¿qué va a hacer? Cuando uno vive ese dolor no se lo recomienda a nadie, nadie, nadie sabe el dolor tan grande de, de perder a un hijo. Es un dolor tan, que no sé, de, te pasan días meses y ese dolor está como que empieza. Yo la culpa se la he hecho a esos tranquistas, a esa chica, a ese medardo, a esos tales que les dicen convocado de la, del azul y blanco, eso, eso es. Esa gente, lo que anda, se anda agarrando de la bandera de Nicaragua para ensuciarla, porque todo azul y blanco, convocado, a tal cosa, son un poco de gente vaga, que andan haciéndole daño a las personas. ¿Cómo saben ustedes que fue gente organizada por Francisca Ramírez y Medardo Mayrena que asesinaron a su hijo? desde un inicio que empezó este problema de los tranques este que hubo un tranque aquí en la salida a carretera Managua otro tranque aquí, a, aquí en el palme de Lobao, entonces ya se sabía que eran grupos organizados eh, que eran mandados por esa señora que se llama Francisca y por ese otro señor que se llama Medardo este, eran grupos organizados por ellos que se dedicaban a robar, a atracar, golpear, a Tortura. asesinar, torturar. Incluso este, en el traque que estaba aquí a la salida de Managua, eh, parquearon un camión cisterna de combustible, diciendo que si, que si no hacían lo que ellos querían, iban a volar ese camión, ah. iban a reventar. Entonces, desde un inicio En el, el Meru Ciudad. En Uigalpa, sí. En el Meru Ciudad. Así es entonces allí ya la primera vez mi hermano ya había sido golpeado porque se armó una trifulca entre ellos la policía como era su deber fue ayudar entonces ahí fue la primera vez que golpearon a mi hermano le dieron una pedrada en la cara entonces desde ahí ya empezó el alboroto y ya mi hermano el 14 de julio que, eh, que fue él, los enviaron pues en grupo cumpliendo con su deber y, y a calmar ahí, a, a limpiar, porque dejaron destruido todo eso, ese lado de ahí, del, del empalme del óvago. Entonces fue ahí donde mi hermano le dieron un tiro aquí en la cabeza. Entonces fue un franco Tirador. Fue un tiro, meramente en la cabeza, que él aguantó en el hospital porque Dios es grande. Aguantó prácticamente cuatro días y algo. Que ya para un 18 de julio, a eso de mediodía, a la una de la tarde, mi hermano ya no aguantó. Ya él se rindió a la muerte, entonces, imagínese qué dolor para nosotros, la familia de él, mi mamá sobre todo, sí. qué dolor más grande perder a, a, a su único hijo varón, mi mamá y yo, soy su hermana, la única hermana de él, entonces, usted sabe que el, el dolor lo puede sentir más que todo mi madre y más esas personas que se dedicaron a hacerle daño y no solo a mi hermano, a 21 policías más que eran jóvenes, chavalos como mi hermano que también fueron quemados, torturados. Son madres que, que hoy por hoy, a pesar de que tienen dos años, todos ellos, los muchachos, los 22 policías caídos, es un dolor que se siente como que si fuera hoy que ellos murieron. Es un dolor tan grande. Sí. ¿Y qué es, lo que que hace, es. qué es lo que hacen estas familias? Estas familias de los y blancos lloran, se quejan. Dicen que la policía son unos malvados, unos asesinos. No, mi hermano andaba cumpliendo con su deber, con su trabajo. No solo ellas sienten dolor, también estas madres también sienten dolor por la pérdida de ellas. ¿Qué iba a decir? Yo quiero que sepa el mundo entero donde pasen esta noticia, yo quiero que sepan de que no le hagan caso a estas personas que se van a otros países, a estar lloriqueando, a mentir, a lavarse las manos, que ellos son santos, que ellos no han hecho nada, que solo este gobierno, que la policía, eso, no, no es así, las cosas no es así. Se lo digo, te lo decimos con experiencia, verdad, con una experiencia dolorosa que nuestros hijos, mi hijo, andaba trabajando, cumpliendo con su deber, mientras ellos andan haciendo daño, asesinando, robando, haciendo sanganada Y ellos son santos, no hacen nada. Quiero que sepa el mundo que es muy mentira, que solo llegan a, solo andan mintiendo, lavándose las manos. ¿Para qué? ¿Para qué, qué, para qué se andan lavando las manos en otro lado? ¿Ah? Se andan haciendo las víctimas que son, son santos, son inocentes. Inocentes son estas personas que murieron dando su vida, trabajando. Y mi hijo estaba, estaba, era un muchacho joven, jovencito, mi único hijo. Tenía metas, sueños que cumplir, imagínese, estaba chaval. ¿eh? Sí ellos no eso eso ellos, ellos no, no eso no miran ellos el daño que le hicieron a tanta juventud porque la mayoría de los policías que ellos mataron eran jóvenes. Sí, eran jóvenes. La, los derechos humanos por ejemplo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que así se llama, ellos no se han interesado en lo que les pasó. Jamás, jamás, Y la, la, la, la, la alta comisión de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ¿ellos le han contactado a ustedes? No. Y, y, ¿Y ustedes han tenido la oportunidad de dar su testimonio a algún organismo internacional de derechos humanos? No, tampoco. A nosotros nunca nos han venido a preguntar qué sentimos, qué opinamos. No, como que nosotros no tenemos derecho nosotros, por lo menos yo como a, a mí nunca me han venido a preguntar que qué siento porque, porque porque me mataron a mi hijo cuál es el dolor que siento por la muerte de mi hijo ellos se interesan por los otros por los, por los golpistas